Pues, me llamo Erick García, nací en Francia hace 43 años y, bueno, tuve la suerte de nacer en en el campo, en una casa preciosa de piedra y construida con arcilla. Mi familia, mi abuela era campesina, es decir, que vi todo el trabajo de la paja, de recoger la paja, de jugar en la paja, de jugar en los reyes, de jugar con el barro. Y yo creo que eso de manera inconsciente, está ahí. Después, tengo un padre que le encanta viajar. Hemos hecho muchos viajes. He visto muchas cosas de arquitectura en muchos países. Sé que He visto muchos tipos de construcciones, que sea aquí en Europa, en América del Sur, y más tarde en África o en la India. Pues de ahí, me formé como delineante, es decir, que estaba todo encaminado para dibujar aviones y me cansé y me fui de viaje durante bastante tiempo. Y ahí, pues, llegué a España, después de haber pasado por la India, llegué a España. De España hice muchos tipos de trabajo diferente hasta que empecé, por hacerlo o no, a trabajar en, en una casa con un señor que se estaba haciendo una casa. Bueno, ahí empieza... Tiene una máquina para trabajar la madera, trabajo la madera y de ahí pues más cosas, más trabajos y acabo regresando a Francia restaurando esta casa donde nací. Pues ahí empezó realmente a, a reconstruir esta casa, que es una casa de, de piedra, una casa... De hecho no reconstruí la casa, reconstruí la parte que era donde mi abuelo hacía el vino, que vengo de Bordeos. Y bueno, encuentro muchas cosas. Encuentro madera vieja, empecé a reusar las, las maderas, transformar todo lo que tenía a mano para construir esta casa. Y esta casa está hecha no enteramente ecológica, porque entonces no sabía, no, no se encontraban materiales. Eso, hablo de eso hace más de 20 años. Eh, pues hice, hice con lo que encontré y lo que, lo, que supe, lo que supe hacer. Pero bueno, se puede decir que, excepto la lámina de aislamiento del techo, todo lo demás es ecológico. Está reconstruido con cal, con arcilla, eh, bueno, con las cholas de, de barro, que lo hace mi, mi familia también. Pues hay todo ahí, eh, fijado en esta casa, todo en una cultura, que es la cultura de artesanal, tradicional de, de esta parte de Francia. Pues de ahí vuelvo a España y ahí pues empezó a hacer otras cosas, ¿no? Casas de madera y por azar en un salón de bioconstrucción me encuentro con una pareja que quiere hacer un sé, una casa de, de paja. Y les digo que, bueno, había hecho en Francia una casa de unos amigos que le aislamos el tejado con, con paja. Que ahí fue como un principio también de, de buscar la manera de, pues de emplear este material. Que como muy poca gente lo ha usado, pues que quedan muchos por hacer, para, para usarlo, ¿no? Pues ahí inventamos un tipo de carpintería de armar diferente para poner, colocar la, la paja. Volviendo a España, pues, empezó a construir con madera, con corcho y, y de ahí pues casas de paja, que es lo que más he hecho de, de hecho, ¿no? La primera casa pues fue muy interesante, porque uno al principio, sobre todo los dueños de la casa, se preocupan, ¿no? Hay un problema de preocupación, en el que es eh, quizás la cosa ecológica o además un poco un extremo, la construcción con paja y con barro, y, pff, eso va a aguantar, eso, eso cómo, cómo va, ¿no? Y al final pues, volviendo a trabajar con esos materiales, uno se da cuenta que, pff, que son geniales, la la verdad que... Tocarlos es un placer, eh, utilizarlos es un placer, verlos es un placer, sentirlos es un placer. Además, lo más fantástico de, de, esta, de esta primera obra fue, no hubo eh, desechos. Sé que toda la, la construcción de una casa entera se resume a una bolsa de, de plástico de algunas cosas, pero nada más, tuvimos un problema, aquí en España se pide un, una certificación que... Uno tiene que demostrar que ha tirado tanta basura al, de, al, al, um, ¿cómo se llama? al a la lechetería o a, a, a las cosas grandes estas. Tuvimos que hacer un falso. Tuvimos que pagar un falso camión que nunca existió, y existió para que nos puedan dar la certificación de, para el final de obra. Pues uno se da cuenta ¿no? de, de lo ridículo que es todo esto. ¿no? Y ahí, pues, no sé, dificultades hay, porque... Como no, no se sabe, ¿no? No se sabe... No hay alguien que venga y que diga, ah, pues se hace así. O el, el señor de la casa de construcción que dice, ah, pues le pones esto, le mezclas con esto y, y ya lo tienes, ¿no? O compras el material en tal lugar. Encontrar paja puede ser complicado. Cuando se, comp cuando se hizo esta casa, no había paja en Cataluña. Tuvimos que ir a buscar la paja a Valencia que ahí no es tan ecológico, pero la paja, los campesinos decían no, no, no, la, la paja para mis vacas, no, no te la quiero vender o sé sea que, bueno, se encuentran dificultades pero siempre es un placer superarlas es, siempre es como traer momentos muy bonitos no es como encargar algo y que te lo traiga la casa de construcción, que era una historia y con esta pareja, que no sé si me podéis poner la, perdona ¿Me puedes poner la, la imagen esa? Con esta pareja, pues, eh, tuvimos muchos momentos muy, muy especiales. Y, y, de hecho, hoy en día somos, somos amigos más que yo fui la persona que construyó su casa o, o, o, o nada más. Aquí, pon aquí. aquí hay, hay una pequeña ventana aquí para abrir la, las fotos. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Ves aquí? En la pantalla, a la derecha. Sí. Sí. Puedes ir pasando, porque tampoco voy a comentar mucho. Bueno, yo fui a ir a buscar la paja. Fue muy interesante ver la gente. El, por ejemplo, la gente que tiene campo de paja, que, que en general la usa para, bueno, para sus animales o lo que sea. Pues el señor estaba muy interesado. O sea, que dice, wow, vais a hacer paja con mi, una casa con mi paja. Fue fantástico. Él, él eh, quiso venir a ver la, la casa Y dice, ya, ya quiero ver esta casa ¿no? Y ahora, bueno, ahora trabajo con... Vas pasando porque son, son muchas fotos Y así hay algo interesante ya lo comentamos Ahora trabajo con un campesino Que él, bueno, cada, cada año nos encontramos Y hacemos bras de paja especialmente para, para esto ¿no? Esta casa está hecho para para un segundo Con un material que que ven en Austria, que es KLH, sé que es como un híbrido de algo como muy industrial con algo muy muy tradicional. KLH, KLH son paneles de maderas contaminados. Exactamente, en esta casa eh, la paja se ha usado como relleno. ¿Eh? Bueno, esta casa se construyó de manera muy especial porque trabajé con el, con el hermano del, de los dueños y los dueños, bueno, hay otra gente que fue contratada durante esta obra. ¿Que la separas al terreno? ¿La casa? Está levantada así, no sé si se verá está sobre uh, como un metro, un, un pared de un de un metro. Eso no podía ser el camión, tuvimos que hacerlo volar. Bueno, la casa, ¿no? De... Bueno, ahí se experimentan muchas cosas. Cuando uno empieza a meterse en el mundo de los materiales, pues ahí ya ah, hay muchísimas cosas. En esta casa, Además de la paja, se hizo un mulotrombe, en el mulotrombe se empleó el BTC, no sé si algunos conocéis el BTC, que es el ladrillo de arcilla altamente comprimido, que es como un jero, pero pesa 9 kg. así que es muy interesante para, para ganar masa térmica en las casas, así que para el confort está bien tener aislamiento, que aquí lo tenemos porque tenemos 35 centímetros, pero interesa también tener masa. La, lo, se, obtiene, se obtiene por los revocos de la casa en sí que ahí le ponemos como 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros depende de los lugares de la casa pero también ahí se ve cómo se, se colocó las balas pero también se puede obtener la masa con bloques así que se pueden hacer la, las paredes interiores de la casa con esos bloques de arcilla com, eh, comprimida esto que vemos aquí es, es el gato sí. bueno eso solo dice en esta casa. ¿eh? Eh, porque ahí las balas de paja, bueno, es lo que, lo que pasa. Eh, tú no sabes y te informas y te dicen cosas. Pues ahí fue un trabajo brutal untar todas las balas de paja en arcilla, en bañera, hacer o sea, bañera de arcilla de líquida, untarlas de cada lado para poder adherir después la, el revoco, ¿no? Además, queríamos, ah, pues, a ver si podemos comprimir un poco más esto. Pues ahí ponen los gatos y comprimiendo. O sea que ahí ya ah, es increíblemente compacta las paredes. Esta casa al final, bueno, no, no, no, no, las bañeras. Al principio se pensaba arriestar la casa, es decir, que entre madera vertical y vertical se pensaba poner algunas diagonales para hacerlo estable al movimiento de los vientos esas cosas a, la, a, la, a las fuerzas laterales no pero es tan fuerte la compresión de las balas y la dureza de la capa de arcilla de 3-4 centímetros de calado que la verdad que no se decidió no hacerlo porque era totalmente inútil se ve una vieja bueno y se puede hacer acabado súper bonito sé que es un material tan maleable tan tan tan bonito que se puede hacer cualquier cosa, ahí la imaginación no tiene, no tiene el límite, excepto eh, si lo hace uno, pues no hay, si no, después las horas que va a pasar el, el constructor, el artesano. ¿no? ¿Este revestimiento de qué? Aquí es eh, arcilla, arena y paja triturada. Encima de, la paja. Encima de la paja. Es interesante crear como, aquí se ve, eh, 3-4 centímetros de, de, este, de este tipo de revoco. Bueno, esta casa, ahí se ve, hay otro, otra pared de, de ladrillo macizo, porque quería ahí, este lugar, querían, pues, ese carrasur, sur, querían hacer una pared más estrecha por otras razones, pues se hizo con, eso lo hicimos nosotros, esos son adobes que hicimos. Y abajo es el trombe, que ahora todavía no está, que estará aquí, que se, que se hizo. Y ahí está revocado con cal, mira, con cal a, a, aérea, que... ¿Este de aquí? Sí, sí, sí, sí. ¿El adobe lo hicisteis vosotros aquí mismo? Sí, es muy fácil. Hacer adobe es coger cuatro maderas, hacer un rectangular, de la forma, bueno, el tamaño que uno quiere, mezclar... A... Es muy interesante porque si es más demasiado líquido, uno lo ve. Si es demasiado espeso, uno lo ve. No, es sentido común, no, no hay nada increíble en todo esto. Es, es dejarse sentir y decir, ah, pues no, no funciona. Ah, se pega el molde, pues cómo lo resuelvo, ¿no? Pues el molde le va bien mojarlo, ponerle arena, esas cosas. Uno lo, lo, lo descubre o, o le uno le dice. Pero es sentido común, es, es liberal. Bueno, de hecho cuando el paleta convencional, digo convencional, va con las palas, también va a ojo, ¿no? Eh, sí, más o menos, o sea que... pava, bueno, sí. no sé qué. Ahí se ve. Rebocando. Bueno, ahí el interior. Ahí se hizo, bueno, hablando de materiales. Esto es todo macizo. Está da la cara al sur. Le da mucho eh, el sol al final de día. Eh, todo macizo. Aquí son paneles de paja altamente comprimido. No sé si lo conocéis, este material. Que son paneles de 6 centímetros que yo creo que es un material que se puede emplear en la construcción tradicional, convencional para hacer tabiques es increíble 6 centímetros ahora no me acuerdo, pesaban los paneles 35 kilos por 250 por... no sé si era 60 o un poco más, ahora, ahora no me acuerdo bien es un material super aislante hace tabiques directamente solo necesita tornillar uno con otro y fijarlo al suelo y al techo es, es un muy... Muy fácil, no diría, muy fácil, muy fácil emplearlo, necesita su truco como todo, pero yo creo que es un material si algunos profesionales que montan pladur hoy en día montase esos tipos de paneles mucho más ecológico, mucho más bonito, mucho más eficiente, la verdad es que tiene muchas ventajas y es un panel ya acabado, lo voy a poder traer, no he pensado, eh, solo queda pintarlo, tiene paja dentro y cartón fuera es un, tiene hasta agujeros increíble agujeros para pasar las instalaciones eléctricas. Tiene cuatro agujeros, un panel que tiene, por ahora no me acuerdo bien, pero será 80, 80 yo creo de ancho. Bueno, yo soy carpintero más, así que toda la parte de carpintería se hizo ahí. Bueno, ahí se ve pues la, la junta, en este caso, que queda marcada y esto no se puede pasar un dedo dentro. O sea que no se puede hundir el dedo. La, la paja en el, en el medio de las balas, que se ha comprimido o no, da igual. ¿eh? Porque al final es una cuestión de cómo se ha fabricado la bala de paja. Ahora la, las hago mucho más comprimidas y, y, y no tengo que comprimirlas otra vez. ¿no? Pero realmente tocarlo para darse cuenta que esto es muy fuerte, muy eficiente y muy, muy agradable. Es, tocar paja es, es algo muy especial la verdad. ¿Dónde esta foto? Sí. Ay, no es la misma, la misma. ¿Puedes dejarla esta? Aquí se ve solo una parte de la pared. Si quieres, la pared hace 35 centímetros. Y aquí hemos hecho 15 centímetros para hacer una estantería, para, para enseñar también a, a la gente cómo está construida la casa. Sí, son, son armarios, no es que se... Exactamente, está hundido en la pared. Sí, sí, sí. Ahí se ve, ¿no? Una botella, sí, ahora 15 centímetros. no me acuerdo bien, pero algo así. ¿Qué más? Ahí se ha empleado... Yo vivo en el Montsen. ¿Qué más de insectos tienes problemas con la paja? Ninguno, la verdad. Ninguno. No, no, no. La verdad que... Al principio tuvimos un poco de susto. Porque apareció como un, un insecto, un pequeñito, negro. No sé, los primeros diría... Cuando se acabó la casa, quizá un mes después, aparecieron y desaparecieron, no, no hubo problema. Pero la verdad es que en la paja eh, no hay alimento. Sé que hoy en día la, la máquina que recogen el grano son muy eficientes. Sé que la paja cuando se, se hacen las balas hay muy pocos granos dentro. Sé que qué interesa a los animales en general es comer ¿no? o, o dormir. ¿no? En este caso, esta casa está levantada al suelo. Está con los rebocos El revoco de cal es imposible entrar. Es muy duro, ¿no? Hasta un ratón le... En otra casa que hice, tuvimos ratones dentro, porque se construyó en, invier en invierno. Y de momento entraron, hacía mucho frío, y entraron los ratones. Y se oían. Se oían. Y para no matarlos, eh, lo que hice solo es eh, dejarlos salir, porque salen. Y iba tapando los agujeros cuando habían salido. Y de momento, era el final de la obra que daba un ratón dentro, porque se oía todavía, pero estábamos ya revocando, o sea que allí no, no, no iba a poder salir. Pues lo que hice es hacer un agujero, porque lo oía, hice un agujero y salió. Y desde entonces, hace cinco años, nunca han tenido problema, o sea que le costaría mucho entrar. Muchísimo, muchísimo. Y tiene que tener un propósito, porque va, va a rascar un ratón para encontrar que paja, es que duermen en muchos lugares, ¿no? No, no es un problema. Ahí siempre que, que la, a, a, a me comentar esto. Aquí tenemos castaño del el Montseo, muy, muy, muy muy bonito, que tiene vetas muy especiales. Que aquí hay mucho castaño en esta casa. Nos contabas que eres carpintero. Sí, bueno, carpintero, sí. Bueno, soy carpintero, soy delineante y, y he, hecho, he hecho de todos los oficios. Pero más lo que más me gusta es la carpintería y más que, lo que me gusta más es la obra, la verdad. Estar construyendo en la obra, más que... Que están en el taller o, o todas esas cosas. En esta casa también hay vidrio celular, en una pared de hormigón que había abajo. Se usó este material para probarlo. Hay corcho, eh, en cubierta hay. Es una cubierta vegetal, no sé si lo veremos. Eh, en cubierta hay corcho después un LPDM, todas esas cosas, Arlita también, después la tierra. Bueno, ahí se... esa es la mano del dueño de la casa. No es la mía. <ríe> Este panel interior que has puesto, ¿dónde lo encontrasteis? ¿Qué panel? Se compra el, el panel de paja eh, comprimida. Sí, se, se llama. Bueno, hay dos marcas. Uno es Carfos, que está. No es Alemania, yo creo que son por ahí, por el país del este, Checoslovaquia o Eslovaquia. Ahora, Checa o Eslovaquia, no, ahora no, no lo sé. Y hay uno francés, que, bueno, si se busca panel de paja, se encuentra en, en, la, en las webs. Y ahí, bueno, que se ve más... Eh, pam, pam, La madera que se empleó fuera es eh, alerce, que es una madera que resiste muy bien a... Me, eh, sí, alerce en castellano, meles en francés. Larix en catalán. Larix? Sí. Larix. El larix. Larix en catalán. es eso, no? No, no está. Eso es sí no el una pared hormigón. Está al otro lado, no sé si lo hemos visto. Bueno, Molotromes, ¿sabéis lo que es? Más o menos, ¿no? Pues... Eh, una pared, en este caso, eh, una pared de ladrillo macizo, la reboqué con arcilla negra, de, con manganesio, que me la regalaron. Y, y de, frente, eh, delante de la pared hay eh, un vacío de aire y un cristal. Pues, eh, y dentro de la... abajo y arriba, abajo y arriba de la pared, hay eh, una abertura. El aire circula, la pared se calienta y sale así como un radiador. Mira, aquí se ve, sí, sí, sí, exactamente, este. Hay una balsa también que es precioso. Eso lo aconsejo a toda la gente. Eh, esta casa tampoco está conectada con la cloaca general. Están usando baños secos y todo el agua de ducha, eh, todo el meado, todas esas cosas acaba tratándose por las plantas ahí en la bolsa. Y es súper bonito. Es un lugar muy, muy bonito. Cuando tienen una balsa de agua dentro, al, al lado de la casa, la verdad es algo muy especial. Bueno. Eh, ¿Cuánto llevo? Ya eh, ya, va, ya va ya. Me voy acabando va sí. acabando. bueno. No sé si queréis, pregunta, porque... Nos luego en, ¿Sí? la, en la mesa redonda. Ok. ¿Vale? Eh, bueno, he hecho más casas. Quizá abre esta, a ver si se ve un poco la casa para, para enseñarla. Bueno, ahí es un poco la historia de esta. ¿no? Una, la ecología tiene que llegar un día, no, sabes, no sé si llegaremos, da igual. Pero esta casa se construyó con la paja del terreno. O sé sea que esta gente tenía eh, su terreno... El vecino, bueno, los terrenos donde creció la paja eran de ellos, el, el, el campesino del lado lo, lo, los cultiva, esa cultiva, eh, agricultura ecológica, y, y hicimos la paja con esto. Aquí la cimentación no tiene hierro, hicimos la cimentación como los romanos, que es cal y, y piedra. Así que si se recogió del campo de enfrente, todas las piedras que estaban ahí en la superficie pues se recogieron para, para hacer la cimentación. Esta casa es, fue muy interesante porque es una, es una fundación que está en Santa María de Oro, o se llama la Fundación La Plana, y bueno, tuvimos la suerte de trabajar con, eh, con inmigrantes, sé que hay gente que está en la calle, en Barcelona, que no tiene nada, que están eh, en de perdición pues pueden ir a este lugar, bueno, algunos de ellos, porque eh, tienen un número limitado de plaza. Y bueno, se le da comida, se le da un pequeño sueldo y nos ayudaron a construir la casa. Que fue muy bonito la experiencia de esta gente, de gente de África que no valora el barro. Para ellos lo mejor es el cemento. Dice, oh, es que la casa de mi pueblo es así. Ah, mis abuelos tienen una casa así. Y ellos hicieron una casa de cemento y, y fue para ellos, no se lo podían creer la verdad. Que, que estábamos haciendo aquí una casa con barro y paja. eso es dice que es que están haciendo, ¿no? Y la verdad que les encantó. Y a nosotros trabajar con ellos también fue muy un intercambio precioso. Ahí se ve en el suelo hicimos una pared de adobe muy grande que ahí vamos, vamos a verlo yo creo. Hicimos adobes preciosos, ¿la ¿verdad? Ahí se puede. Aquí hay, había más. Mira, eso es lo que no hay que hacer. El adobe en la bañera. Se hace así. Se mezcla la arcilla. Bueno, es, es, otra vez es lo mismo, ¿no? Uno prueba una cosa y no funciona, pues cambio. Tengo creatividad, tengo imaginación, ¿no? Ese es el Ambros, un señor muy, muy simpático. Y ahí los adobes. Preciosos. Muy... Es el ancho de la pared ya. Y ahí fuimos hablando, no me acuerdo cuánto medía, entre treinta y pico centímetros. Yo creo que la bioconstrucción no sé yo ahora estoy más eh, bueno por historia haciendo otras cosas no pero cuando se hace cosas así es, es la verdad algo muy muy bonito tiene la suerte de tener proyectos como también pequeños porque después uno le toca cosas más grandes y ya cambia las cosas no pero cosas pequeñas así es, es un placer ahí bueno ahí se inventó un vigas o sea que ahí son tableros de invento. Existen migas así, pero bueno, ahí en este caso se, se hizo las migas de esta forma. Que son entra, ente, la vara entera entera dentro de, del tejado. El lugar era precioso. Se sí puede hacer curvas, se puede hacer lo que, lo que uno quiera. Es la ventaja, no sé si conocéis casas de, de Gaby Barbeta. Que hace muchas cosas muy orgánicas, sobre todo con el BTC, porque él lo, lo ha puesto en. como si lo, lo ha valorizado, ¿no? Porque lo, lo ha como creado él, ¿no? Pero bueno, ahí también trabajamos en invierno. <risa> hay hay muchos problemas eh, para encontrar, ¿no? Cosas, pero después ya. Ahora veo que hay mucha gente que distribuye, que permite que se transmitan ¿no? los conocimientos. Con, con la CAL también, bueno. Suerte que a mí señor por para informarnos más, pero. Yo ahí me lo inventé todo, la verdad. Con el conocimiento que, que tenía de, de mi país, pues sí he ido experimentando. Aquí hay estucado, hay. Bueno, como veis, es como. No tiene. No tiene límite. Con bueno, la cal, mira, chocolate, muy difícil, la cal rebaja mucho los colores. Para tener color fuerte hay que poner muchísimos pigmentos. Es la casa acabada. Esta mujer tuve en cáncer hace dos, tres años. Y la verdad me dijo que me agradecía tanto de, tener, de haber hecho la casa, porque no, no, no se pensaba que era posible tener tanto calor en invierno. Aquí tienen una estufa de, de leña, pequeñita, y tienen que abrir las ventanas. Para que ventile, para que no se sobrecaliente la casa. En pleno invierno, en un lugar que está a 800 metros de altitud. Y que pueda ser menos X fuera. Sé que, técnicamente, la primera casa que habéis visto, gastan 100 euros al, al año de, de pellet. Que tienen una pequeña estufa de pellet. Sé que energéticamente, estamos en cosas... Vale la pena aislar, por supuesto. Vale la pena usar materiales naturales. Que no gasten energía, pues por supuesto, ¿no? También era un poco. cuando me, me pidieron eh, hablar, una cosa que me vino era. ¿en, ¿En qué mi trabajo puede ayudar a este mundo? Yo creo que es una, una pregunta que todos teníamos que hacernos, ¿no? Porque al final da mucho sentido. Cuando uno encuentra algo que. que a una escala muy pequeña, porque ¿quién somos, no? Puede mejorar este mundo, pues es, es, es la verdad muy gratificante, ¿no? Da mucho, da mucho, mucho, mucho. Ya está. Muchas gracias.